Tiempodemisterio.com En busca de la verdad El ingeniero perteneciente a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Reino Unido, Colin Brooks Smith, entre 1968 y 1973 llevó a cabo varias investigaciones. El propósito de los experimentos fue aprender más sobre la acción muscular inconsciente. Se utilizaron mesas circulares equipadas con varios instrumentos, entre ellos un acelerómetro. Sus resultados indicaron que la levitación de la mesa y sus movimientos no podían siempre ser explicados de manera racional. Estos movimientos se produjeron en etapas tempranas, en sucesivas sesiones e incluyeron el levantamiento de la mesa a unos 5 o 6 pies de distancia del piso. Se movió por toda la habitación mientras estaba en el aire, con un peculiar descenso oscilante hacia el piso, a veces muy suavemente y a veces muy violentamente. Durante todos los movimientos, los experimentadores en la medida de lo posible, mantuvieron un ligero contacto con la mesa con un solo dedo. Pero esto se perdió inevitablemente en ocasiones y posiblemente se hicieron muchos movimientos sin contacto. El experimento Philip es una investigación que se realizó en la Universidad de Toronto en 1972 en la que participaron un grupo de científicos de diferentes disciplinas coordinados por el doctor Owen. El experimento se llevó a cabo bajo la premisa si era posible crear un fantasma imaginario y hablar con él. Philip se comunicaba de la misma manera que si hubiese sido una entidad real, pero cometía las mismas inexactitudes históricas de las que habían dotado a la historia del personaje para asegurarse que comunicaban con una entidad ficticia, lo que no esperaban es que el fenómeno fuera increyendo, produciéndose raps, levitaciones y todo tipo de fenómenos donde se contacta con entidades espirituales en sesiones mediúmnicas normales. Morning, Philip. Hi, Philip. El experimento finalizó cuando Philip se mostró poco colaborador y los experimentadores le dijeron que de seguir así contactarían con otra entidad. Esto no le debió gustar a Philip y Philip desapareció para siempre. En febrero de 1975, en la pequeña localidad tarraconense de Núñez, miles de personas peregrinaban para ver danzar a una mesa impulsada cuando dos niños ponían sus manos sobre ella. Las personas que con mayor eficacia movían esta mesa eran los hermanos Samuels, Mari Carmen de 13 años, Rosa María de 10 y Juan de 7 años. La historia comienza cuando dichos hermanos una tarde fueron a la localidad de Porreras y presenciaron una sesión espírita donde se usaba una mesa. Al regreso, decidieron poner en práctica lo que habían visto con una pequeña mesa de nogal que tenían en su casa y que servía como soporte para una radio. Lo más extraordinario y asombroso de ver era cómo la mesa subía y bajaba escaleras. Incluso se movía a pesar de estar alguien encima. Algunos investigadores de la época concluyeron que la mesa se movía debido a los impulsos musculares ya que en uno de los experimentos que se hicieron, se dispuso encima de la mesa polvos de talco, lo que dificultaba el arrastre por presión con las manos sobre la mesa, de manera que la mesa dejaba de moverse. Uno de los grupos que utilizaba la mesa parlante para desarrollar todo tipo de fenómenos paranormales fue el grupo Skoll. Skoll es una villa de Norfolk, en Inglaterra. Allí, varios experimentadores del grupo Skoll incluyendo a los mediums Robin y Sandra Foy y Alan y Diana Bennett produjeron evidencias increíbles sobre la vida después de la muerte, experimentos desconcertantes que realizaron con éxito tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, Irlanda y España donde actualmente reside Robin y Sandra Foy. En los experimentos se producían fenómenos de todo tipo, materializaciones, levitaciones, comunicaciones con fallecidos, parafonías, psicoimágenes, ectoplasmas, imágenes impresas en rollos de película, bolas de luces. We had images on the video sometimes of what looked like a, a tunnel of light. Other times spirit faces were coming towards us. Incluso en algunas sesiones asistió el mago James Wester para descubrir si había algún tipo de truco o engaño, pero no pudo descubrir fraude alguno. Los científicos e investigadores de mayor experiencia que participaron en los experimentos de Skull Incluyeron a los profesores David Fontana y Arthur Erickson y a Montad Quinn. Con todas las evidencias, se redactó un informe por parte de la Sociedad para la Investigación Psíquica, un informe de 300 páginas donde validaron la autenticidad de los fenómenos. El grupo experimental FELIX se formó en el 2005 por el medio de efectos físicos Caimuck de Hanover, Alemania. El filósofo estadounidense Stephen Grovin en el 2013 tuvo la oportunidad de investigar al grupo experimental Félix. Stephen organizó una sesión de una semana cerca de Salzburgo en una granja privada de su camarógrafo Robert Narhorf. Los participantes fueron Stephen Kai Mug, su esposa Julia, el biólogo e investigador Michelle Nam, que ya había investigado a este grupo en el 2008, y el ex líder del grupo, el cardiólogo Jochem y su esposa Ana. En las tres sesiones se pudieron presenciar levitaciones de la mesa, una de ellas incluso filmada en vídeo. <risa> Stephen señaló que no todas las manos de los participantes podían verse en el vídeo, pero afirmó que tuvo total libertad para observar la mesa y a los asistentes durante las manifestaciones. Nam descubrió pruebas convincentes de que Kai había empleado un truco de magia para producir luces en movimiento en seis sesiones públicas no controladas celebradas entre 2011 y 2013. Y presentó pruebas adicionales de fraude observadas en 2012 en ciertos tipos de ectoplasmas que producía Kai. Stephen, en 2015, intentó establecer mejores controles en los experimentos de levitación de la mesa. Si bien en esas sesiones no se produjo el fenómeno, sí que se produjeron otros de los cuales muchos de ellos no pudo explicar. Más recientemente se han llevado investigaciones serias muy interesantes sobre las mesas parlantes. La más destacada, el caso de Ariel Farias. Antes de hablar de Ariel Farias, tenemos que hacer referencia al grupo argentino Luces Rojas. El investigador argentino Juan Jimeno, miembro del Instituto de Psicología Paranormal, tuvo conocimiento de una mujer que decía que se producían una serie de fenómenos de Poltelgeist en su casa, que ella atribuía a su reciente marido fallecido. Decidieron crear un grupo al que denominaron Luces Rojas, en honor a la película del español Rodrigo Cortés con el mismo título y que yo recomiendo. El grupo se creó para organizar experimentos con la mesa parlante, una reunión semanal de un máximo de 11 personas durante tres meses que se desarrollaron en el 2013 con la intención de que con el debido tiempo y entrenamiento se produjesen fenómenos inexplicables. La mayoría de las sesiones fueron grabadas en vídeo con dos cámaras y también el audio. En general hacia la media hora de concentración se producían los típicos crujidos de estas sesiones y la mesa empezaba a moverse por la habitación obligando a los asistentes a ponerse de pie para seguirla. La mesa estaba muy activa y no quería detenerse. Entonces, uno de los presentes de alrededor de 70 kilos de peso decidió subirse sobre ella para detenerla. Sin embargo, la mesa siguió moviéndose aunque con más dificultad. Pero la cabalgata duró poco, ya que la mesa levantó bruscamente una de sus patas para expulsarlo. Una cuestión a resolver era si los movimientos podían ser resultados del fraude. Los organizadores se reunieron a solas para simular los movimientos. Fue muy difícil mover la mesa de 22 kilos e imposible desplazarla a la misma velocidad que tomaba durante las reuniones. Una posibilidad era que varios de los asistentes se hubieran confabulado para sumar sus fuerzas musculares sobre el tablero. Primero se superpusieron uno a uno hasta cuatro manteles de algodón, luego bandejas de telgopor y por último hojas de papel. En todos los casos la mesa se siguió moviendo. Los investigadores, una vez convencidos de que el fraude no era posible, en la sesión 14 Sucedió un hecho revelador, realizando varios experimentos se dieron cuenta que uno de los presentes, Ariel Farias, era con el único que la mesa seguía moviéndose después de retirarse el resto de los participantes, así que estaban ante un sujeto con capacidades especiales. Para las pruebas controladas con Ariel Farias se utilizó una mesa de madera de tres patas de 12 kilogramos de peso y un metro de diámetro. Se construyó una estructura de soporte cúbica de 2 metros de lado destinadas a sostener los equipos de medición y registro. Se utilizaron cuatro cámaras, iluminación infrarroja, micrófonos ultrasensibles, sensores de campos magnéticos, sensores de temperatura, de ritmo respiratorio y se contó con un equipo generador de eventos aleatorios de la marca Sileron y además electroencefalógrafos. Se llevaron a cabo en total 26 reuniones entre el 1 de julio de 2014 y el 18 de diciembre de 2015. Aunque Oriel en ninguna de las sesiones consiguió la levitación completa de la mesa, sí que fue destacado que pudiese levantar en diversas ocasiones la pata más cercana a él, siendo inviable que se pudiese levantar por la fuerza muscular. Se dispusieron de balanzas digitales tanto a Ariel como bajo las patas de la mesa, conectadas al ordenador para medir el peso. Con ello se consiguió averiguar si se ejercía presión consciente o inconsciente sobre la mesa para que ésta se elevara en alguna de sus patas. En el gráfico 1 vemos la línea azul que corresponde al peso de un sujeto de control y la línea roja al peso de la mesa. La escala está modificada para poder comparar. Conforme el sujeto de control hace fuerza con sus manos para levantar la pata más cercana a él, su peso incrementa en casi 4 kilos, lo podemos ver en el segundo 15, y la pata pierde 2. En el caso de Ariel, tenemos el gráfico 2, donde el peso de la pata 1 desciende a 0 en el segundo 126, cuando consigue levantarla. Pero el peso de Ariel varía menos de 2 kilos, hecho no posible si fuera la fuerza de sus brazos la que ejerciera presión para levantar la pata. Durante 14 sesiones se dispuso de un generador aleatorio RNG modelo Silerón. En el gráfico vemos la línea negra que sigue una trayectoria dentro de un área media esperada por el azar. En el gráfico 2, cuando actuaba Ariel Farias sobre la mesa, vemos como la línea negra se desplaza fuera del área esperada. Significativas fueron las mediciones electroencefalográficas que se le hicieron a Ariel mientras movía la mesa, detectándose curvas en los valores de medición no explicables. En este gráfico vemos las mediciones de un sujeto de control. En este otro, las mediciones de Ariel Farias en momentos de elevación de la pata de la mesa. Como hemos mencionado, no se consiguieron levitaciones completas a pesar de cambiar la mesa por otra más liviana. Sí se consiguió la elevación de dos patas sobre tres. Tampoco hubieron resultados cuando entre la mesa y sus manos se disponía de una hoja de papel, a pesar que en alguna de las reuniones con el grupo de luces rojas sí que había funcionado. Si hablamos de las posibilidades de fraude, para efectuar trucos fraudulentos de manera que parezca que la mesa levita o que incluso se mueve, no puedo desvelar todos aquellos trucos que se utilizan hoy en día para poderlo hacer porque estaría desvelando un secreto de los magos, pero sí puedo desvelaros algunos trucos que ya han sido publicados y que por tanto ya son de Vox Púpuli. Uno de ellos es con una especie de hierrito que sale de la muñeca y se encaja cuando ponemos las manos sobre la mesa, se encaja en un agujerito que hay en uno de los laterales que bordea la mesa, clac, de manera que al yo subir los brazos hacia arriba, como está encajado en la mesa, también sube la mesa. Otro de los trucos que se realiza es que el medium o la persona fraudulenta lleva un anillo con un agujerito que también se encaja poniendo las manos en el medio de la mesa se encaja con un pequeño pivote que sobresalga del medio de la mesa muy muy finito muy pequeño encajas la mano y también hace el efecto de subir la mesa cuando elevamos los brazos otro de los trucos que se utiliza es utilizar un anillo fabricado con un imán de neodinio de muy muy potente y en el centro de la mesa o incluso en uno de los laterales de, del, del en el mismo perímetro de la mesa hay otro imán superpotente, y claro, al poner la mesa y el anillo, el contacto de imán contra imán, ya tenemos ahí una buena sujeción para arrastrar la mesa o para elevarla. Otro de los trucos que solían utilizar los mediums del siglo pasado, era simplemente, o bien como las sesiones estaban hechas en zonas oscuras, en habitaciones, o bien con las rodillas, si la mesa era baja, pues solo tenían que hacer que subir la rodilla para que la mesa subiera o se ladeara, o con el pie hacían presión contra alguna de las patas también para moverla o hacer el efecto de que elevaban también la mesa. ¿Y qué opinan los magos sobre las mesas parlantes? Uno de los magos, amigo de Harry Houdini, cuenta La multiplicidad de métodos utilizados para inclinar y levantar mesas en una sesión es casi tan grande como el número de médiums que realizan la hazaña. Uno de los más sencillos es deslizar las manos hacia atrás hasta que uno o ambos pulgares del medium pudieran agarrar la mesa. Otra forma es no ejercer ninguna presión sobre ella en absoluto para que, en el caso de que la niñera opuesta al medium presionara sobre ella, logre que la mesa se inclinara lo suficientemente lejos de él como para que pudiera colocar un dedo del pie debajo de la pata de la mesa. De inmediato, hacer presión sobre su costado y, sosteniendo la mesa entre las manos y los dedos de los pies, moverla a voluntad. Con este método se puede hacer que una pequeña mesa flote a dos pies del suelo. Otro método sería tomar el lado inferior de la mesa con la rodilla. Y todavía, otro es meramente patear la mesa en el aire. La referencia más clara es la del ilusionista profesional argentino y escéptico Enrique Márquez el cual cursó estudios de psicología clínica e hipnosis y es fundador del centro argentino para la investigación y refutación de la pseudociencia. Además, colabora con la revista española El Escéptico. Enrique Márquez analizó tanto los vídeos del experimento Phillips que antes hemos visto, como los vídeos de los experimentos del psicólogo Kenneth Bacheldor, del cual también hemos hablado. Enrique, no considera que todo sea debido al efecto ideomotor, sino que va más allá. Es simplemente un fraude deliberado. Según Enrique, en el vídeo del caso de Phillips, uno de los experimentadores se ayuda del pulgar para levantar la mesa. Y en el vídeo de Kenneth Bachelor es uno de los estudiantes, llamado Chris, quien presiona hacia abajo la mesa provocando que se levanten las dos patas opuestas. Tiempo de misterio un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com. En busca de la verdad.